Somos el 4 Televisión Seguimos en la iglesia de canales de cablevisión generada con contenidos locales por periodistas, conductores, animadores, productores y coproductores que trabajamos incansablemente para vos. La nueva señal del 4 por aire ha significado un esfuerzo titánico en materia de inversiones, acompañando estas con nuevos proyectos que muy pronto se verán reflejados en pantalla. Vamos hacia los nuevos desafíos tecnológicos y ya pensamos en lo que vendrá. Vamos hacia la tecnología tecnología digital Vamos juntos para definitivamente ser El aire de Gualeguaychú Ahora somos el 4 Televisión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 Digital. Vamos juntos para definitivamente ser El aire de Gualeguaychú. Ahora somos el 4 Televisión.